Estamos con Mariano Larronde, que es desarrollador, ideólogo y miembro del equipo de trabajo que produjo Argentina 8-Bits, es un juego que cuando uno pone en este momento Argentina en el Play Store de Google para descargar aplicaciones eh, en el celular, es lo primero que aparece. Hola Mariano, contanos qué es Argentina 8-Bits. Hola, ¿qué tal? Bueno, Argentina 8-Bits es una aplicación de cultura argentina con una estética retro 8 -bit, en donde traté de unificar lo que es la cuestión lúdica con la cuestión de aprendizaje. Eh, entonces, eh, digamos, lo que tiene la aplicación son tres secciones principales, por un lado tenés una trivia en donde vos vas, jugás, eh, vas colectando moneditas, esas moneditas te permiten ir a la Plaza de Mayo, y en la Plaza de Mayo puedes ir desbloqueando personajes de la cultura argentina. Hay personajes que son históricos, hay personajes que son quizás más cómicos, populares, de nuestra cultura. Eh, bueno, cuando desbloqueas un personaje, te aparece una pequeña biografía del personaje para que lo conozcas, y si querés saber más te lleva a Wikipedia o YouTube, depende qué tipo de personaje sea. Por otro lado, cada personaje muestra sus frases célebres, entonces la idea era también un poquito de resumir el contenido de personajes populares o históricos, y que sean como adaptados también a lo que es el tiempo de lectura que tienen hoy eh, la gente, porque bueno, obviamente que la cuestión de concentración bajó un montón, y, y bueno, y la idea fue mezclar esa cuestión eh, graciosa en 8 bits con una cuestión histórica, tratar de unir esas dos cosas para que sea entretenido aprender y, y bueno, de paso de divertirse. ¿Por qué la, la estética ochentosa, por llamarlo de alguna manera? Sí, bueno, yo tengo más 30, entonces eh, jugué en Nintendo, a cuestiones cuando era muy chiquitito, eh, todas pues Family, estaban todos en 8 bits. en 8-bit significa que son gráficas pixeladas, muy ochentosas, y la verdad es que siempre pensé qué bueno algún juego que prepare con esa estética antigua, con personajes actuales o históricos argentinos, porque al hacerlo realista, le saca la gracia, si lo haces muy realista le quita la gracia, al, al estar en 8 bits le genera una cuestión graciosa, y, y además tiene una cuestión muy importante, es que te ahorras recursos en el celular, o sea, en el celular no necesitas un super celular para correrlo, y te permite agregar mucho contenido, porque si haríamos personajes super realistas, necesitarías un celular enorme, o, o que la aplicación pese mucho. Así que... Hay una cuestión de emocional que quise hacer con esa época, pero también me ayudó a, a que funcionen todos los celulares y agregar mucho contenido ocupando poco espacio. Además de ser un juego divertido de jugar y eh, muy identitario y nacionalista, lo desarrollan desde un equipo enteramente argentino hasta donde sé. Contanos un poco quiénes lo desarrollan, cómo se, quiénes son ustedes y sí. produciendo. Bueno, eh, Voyager Interactive es un estudio argentino que, eh, o sea, generalmente se desarrolla juegos eh, más eh, para, digamos, en la cultura mundial, porque como desarrolladores, obviamente, la, la monetización mundial no se compara con la nacional, el mercado mundial tiene miles de millones de jugadores, y Argentina somos 45 millones, de los cuales muy poquitos de ese mercado se puede monetizar, entonces, siempre los desarrolladores apuntan al mercado de afuera pero la realidad es que veníamos lanzando varios juegos que anduvieron muy bien, pero de golpe empezamos a sentir que demos una herramienta muy poderosa, todos disfrutamos muy, muy argentinos, disfrutamos mucho la cultura argentina, Decimos, hagamos algo que, que nos dé algo a nuestra cultura que genere con esta herramienta tan poderosa, que es la, una herramienta interactiva, y bueno, apostemos, por ahí no vamos a, a ganar dinero con este juego, pero la verdad que venimos de haber lanzado unos juegos que anduvieron muy bien, apostemos ahora a hacer algo local, también con una cuestión de que eh, lo que generalmente hacen las potencias o los yanquis, o además es darle mucha, mucha importancia a la cuestión cultural, la creación de eh, productos culturales muy buenos, y eso genera una cuestión muy identitaria, ¿no? Nacional, y a la vez cuando un país tiene esa, esa identidad nacional fuerte hace que como sociedad te, te organices mucho mejor, que la gente sienta que está luchando por algo, ¿no? Y creo que, si en Argentina lo tenemos, estamos venimos de momentos muy difíciles y, y creo que es momento de, eh, de agregar este valor, esta cuestión más nacional para, para empujar para adelante. Con esto no estoy diciendo que esto vaya a resolver <ríe> la cuestión argentina, pero uno le pone granito de arena para ver si ayuda a, a, a generar esa cuestión más nacional, ¿no? Bueno, ustedes no sé hace cuánto que vienen trabajando en esto, pero decidieron lanzarlo a principios de julio, plena pandemia, ya después de dos, tres meses de aislamiento, eh, sí. en un momento donde la virtualidad empezó a cobrar un rol protagónico en la vida de todos y todas los que, sobre todo los que teletrabajamos. Con, sí. ¿sí ¿Por qué deciden eso y además cómo les pega a todos los que trabajan en plataformas y sistemas la pandemia? Claro, bueno, en realidad fue un poco por casualidad, porque este proyecto eh, empezó hace un año y tres meses, eh, la idea, o sea, la pandemia nos pegó de, de casualidad. Pero pasó alguna cuestión muy loca, que, que bueno, todo lo que es entretenimiento, el consumo de entretenimiento creció un montón, entonces obviamente que hizo, hizo que tenga mucha más repercusión el juego, y bueno, generar los otros productos que tenemos también, pero lo que tiene este juego tiene una cuestión muy muy particular que tiene una plaza de mayo virtual, entonces la gente se puede encontrar con otras personas, que funciona muy bien después de las 8 de la noche, o 7, a la tarde realmente no hay mucha gente, como después de trabajar la gente se mete, y se encuentra con otras personas que no sabes de qué parte del país son, y, demás, y se ponen a hablar, se conocen, se armaron grupos de WhatsApp, a mí me llegan como, como, yo no me meto, o sea me meto para mirar un poquito, pero no trato de estar ahí para no sé, no, no me gusta cómo interferir, y este, me, me impresiona cómo sirvió en cierta forma, lamentablemente, o sea, la pandemia, que la gente se conecte, y tenga un espacio virtual para caminar, hablar, y meterse a ver, eh, tiene un museo virtual también la aplicación, entonces te podés ir dentro del museo con, con, un, con un desconocido a visitarlo, eh, bueno, todas estas cuestiones que en la pandemia, de, de alguna manera me sirvieron, o sirvieron al desarrollo. Te decía como un Second Life, no sé si recordás, en aquel, hace unos años atrás. Claro, es como una especie de Second Life que lo hicimos muy escépticos, pero terminó prendiendo muy bien, y la gente se conecta, conoce gente, así que eso también se va a expandir un poquito. También se puede jugar al fútbol, ¿no? O algo así. También puedes hacer un picadito, pegarle al arco, si sí, sí podés jugar a una trivia, los personajes que vas desbloqueando también los podés poner en tu mundo eh, real, usando la cámara realidad aumentada, entonces vos podés apuntar a una mesa, te detecta el plano de tu mesa y vas tirando los personajes. Y los personajes si quieres, le podés editar la frase, entonces si vos querés armar un videito entre dos personajes que se hablan, lo podés hacer. Entonces creo que tiene muchas cuestiones que están muy buenas, que por ejemplo es la creación de contenido por los usuarios, la conexión de usuarios dentro de la aplicación, eh, a la vez la cuestión de estudio de la cultura, y el desafío con la trivia de cuánto sabes de cultura argentina, entonces tienen una, varias conexiones entre sí, y además el museo que te permite conocer obras de artistas contemporáneos, y que todo esto va a ir rotando y va a ir mejorando, la idea es ir agregando más personajes, la realidad es que eh, algunas personas me preguntaron, hay muchos personajes de Buenos Aires, que es cierto, hay como un 70% y un 30% de, de otras partes de otras provincias, pero la realidad es que necesitamos empezar con personajes muy conocidos a nivel nacional por una cuestión de viralizar la aplicación. Entonces, ahora vamos a empezar a agregar muchos personajes de, de provincia, hacerlo mucho más federal, día a poquito. Bueno, Mariano, un ah, buen... gracias por todo, te deseamos muchísima suerte con Argentino Chovitz, a vos y a todo el equipo, y disfrutaremos jugándolo. Bueno, gracias.